E é celebration, estou vendo um distorcido, distorcido na minha frente, distorcido, aquilo que distorce, distorce o que é corrente, ou seja. É, olha o som. Biff Newton. Waa, waa, waa, waa, waa, de dar that... oh, Ok, ok, ok, ok. Uh celebrate a my celebrate a my new frame oy celebrate a my new frame oy ok, también no distorcido, distorcido de gente no, también no distorcido, distorcido de la gente distocido de aquello que no es corrente o sea distorcido de que distorce, Daquilo aquello que distocido que no es é... Consequente, ou seja, tô vendo distorcido, distorcido lá na minha frente, distorcido, a realidade. Não, ou seja, tô vendo distorcido, distorcido lá na minha frente, distorcido aquilo que distorce que não é. Ou seja, não é não. vendo distorcido, distorcido lá na minha frente, distorcido, estou vendo aquilo que está distorcido, ou seja, não é frequente, ou seja, é o que é frequente está. Ah estou vendo distorcido distorcido na minha frente distorcido aquilo que tá, que distorce o... <risos> aquilo que distorce o... <risos> aquilo que distorce o que está com ou, o que é com ou, o o que está distorcente ou seja estou vendo distorcido distorcido na minha frente distorcido estou vendo aquilo que é distorcente o sea, enxergando yo... distorsido y distorsido é la frente Estas distorsido, aquello que no es frente. Aquello que está, por aí, Ya, ya, ya, ya, ya, Últimamente yo no sé lo que pasó La historia puede ser que cambió La nueva idea fue que llegó un nuevo amor La interrupción entre tu contacto y yo prestando atención aprendiendo una lección leyendo aprendiendo una lección aprendiendo una lección leyendo un libro cabrón a veces yo sé que los enterré, no pasa nada que yo sé que vuelve a nacer cero chup tiro chup chup tiro chup tiro chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup Ah, bye. Leyéndome un libro, bien cabrón, yo sé que vuelve a nacer, a veces los, a veces yo sé que los enterré primero. Leyéndome un libro, cabrón, puede ser que ya los enterré, yo sé que vuelve a nacer, muy bien, yo sé que vuelve a nacer, puede ser, no pasa nada, pero dos, dos, ya, tres, como la unión entre... Pues, pero dos, dos, ya ves como la unión entre ustedes. A veces lo que se unió se va. bueno Pero dos, dos, ya ves lo que se unió. Pero dos, dos, ya ves lo que se unió a lo mejor después. Pero dos, dos, ya ves lo que se unió a lo mejor pero cero, dos, dos ya ves lo que sumió a lo mejor, ya ni, Bueno, cero, dos, yo, pero dos, dos ya ves lo que sumió, vuelve a renacer. Entonces, de ustedes, vuelve a nacer, pero dos, dos ya ves de mí para ustedes. La... Viene, viene, viene, pero dos, dos ya ves. Entonces, con las ideas de revés, a lo mejor, ya sé que ni lo ves. Depende cómo es bueno, pero dos, dos ya ves. A lo mejor ni lo enterres, a lo mejor tampoco. Entonces, pero dos dos ya ves, a lo mejor tampoco ni los. Entonces, dos, dos, ya ves, no me importa lo que ves, tampoco lo querrás saber, a lo mejor con la. Pero dos, dos ya ves, a lo mejor tampoco, tampoco, a lo mejor. Pero dos, dos, ya ves. Tampoco no le importa ni loco. A lo mejor puede que no lo ves. Entonces, vuelves, vuelves. Puede que vea todo de revés. A lo mejor no le importa, ya ves. Entonces, wow. I make a sound in the clap. Entonces, para los dos ya ves, a lo mejor puede que ni lo ves. La, la, la. Next, la próxima etapa es ponerse a después de leer A producir. Lo que, bueno, entonces Le en un libro también de aquello que es lo que Pasó, a lo mejor tampoco Ni los enterró Ni los enterró, entonces la próxima etapa Es ponerse al terror Como, entonces ponerse ponerse, ponerse, ponerse Ponerse Ponerse Ni los enterró A lo mejor la próxima etapa es Ponerse a, Ponerse Más, a peor, afi afinarse como el vino en esplendor. 30 años de historia y uno de terror. <risa> no, ponerse, ponerse. Empezamos, a lo mejor empezamos, a lo mejor seguimos como andamos, no pasa nada, un poco lo dejamos maestría detrás para adelante, ya ve cómo andamos. Ponese el vino como el vino al teor, son 30 años de cabronidad y uno de amor. No, son 30 años de cabronidad y uno de terror, tampoco de terror, de amor. Um. No, no. Espera, espera, espera. espera. Ponese la función como el vino de teor, son 30 años de. Son 30 años de cabronidad y uno de. Bueno, entonces nada no, más que eso. Son 30 años de cabronidad y uno de. Entonces, algunos sobra, o a lo mejor son. Son 31 años de cabronidad, para seguir para adelante, para poder tirar. La vida no empezó, tampoco va a empezar. Solo sigue para adelante, nada, nada más que va a cambiar, a lo mejor no cambiar, pero hay que saberla llevar. Entonces, son 30 años, 31 de, de ponerse al teor, ¿no? ponerse. Eh. Entonces, son 31 años, son 31 años de, son 31 años de, entonces, ponerse como el vino de Teo, son 31 años de, ahí lo dejo, luego va a seguir, va a salir el puto software, ok, Ah, ah. Entonces, son, son, entonces son 31 años de cabronidad, de, cabranidad, de cabranidad. Entonces, no, Mario, son 31 años de cabronidad y hay que ponerse hay que ponerse hay que hay que tampoco va a cambiar tampoco cambió así que hay que ponerse eh, en calidad para que entonces hay que ponerse en calidad para que se sienta de peor. A lo mejor no es cuatro ni uno ni dos. A lo mejor son cinco, pero sobra dos. Buenas noches. <coughs> Good night. <coughs>